desde nuestro continente, se vuelve indispensable si es que se quiere examinar la actualidad de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, la cual tenía un carácter totalmente europeo con pretensiones de universalidad, es, es, es poner a prueba sus ideas, sus preguntas, su discurso político y social, puesto que desde ahí se configuran maneras manera de acceso al conocimiento, a la verdad, a las prácticas de transformación, a las relaciones con Teniendo en cuenta que ningún discurso, ningún lenguaje es inocente, habrá que sobre todo su vocabulario, puesto que toda recontextualización tendrá que implicar una resignificación y no habría un, un reto más que no viniera ante el de una puesta en cuestión. Eh, lo que nos interesa aquí y que anima Tijano ha visibilizado y puesto de relieve es que América Latina. Una, no puede pensar la modernidad sin evidenciar que, es, que está atravesada por la dominación colonial del poder. Es decir, no, no hay modernidad que no sea colonial. Pensar o reclamar la teoría crítica desde América Latina intentaría rescatar un llamado conceptual que forma parte de la teoría. En este caso, comparte a la y su tradición de los oprimidos. Pero sin que a permanezca igual. Se trataría de dejar una marca o una buena decisiva en el vocabulario de la crítica y es decir, poner en acto a la crítica de analizar sus efectos tanto en la teoría como en el campo del histórico social. Un elemento clave de colonialidad en el patrón de poder mundialmente hegemónico es la idea de raza. Es más que la idea de raza es, es esta, como esta práctica cuyos efectos es la invención de la raza la historia de América Latina es la invención de la raza pues sus conquistadores al hacer diferencias no entre ellos y los conquistadores fundaron la experiencia de la dominación colonial del poder así, América se convertía en la primera identidad y guión entidad de la modernidad la raza adquiría una supuesta naturaleza ideológica y una situación de evidente y necesaria inferioridad de las identidades socialmente nuevas hasta ahora, entre comillas, en los indios, los negros, los mestizos, etc. El español y el portugués, llamados así mismos blancos, implicaban más que una procedencia social. Esas identidades, también nuevas, estaban a roles jerárquicos superiores, con La posterior naturalización de las relaciones coloniales de dominación de los colonizados no solo implicó una prioridad en sus rasgos, sino también de sus costumbres, de sus lenguas, de sus descubrimientos intelectuales, de sus memorias y su cultura, es decir, de sus saberes. ¿Qué consecuencias tuvo esto? Las formas de control, explotación de trabajo, producción, apropiación, distribución de productos, eran articuladas a de la relación capital salario. Sin embargo, solo los blancos podían recibir salario, puesto que los indios y los negros se encontraban en relaciones no salariales de trabajo, pues estaban obligados a dar de forma gratis trabajo en beneficio de sus amos, aunque ese trabajo, sus recursos y sus productos se articulaban en una transferencia de valor cuyo control correspondía por supuesto a Europa Occidental. Así, raza y división de trabajo configuraron un nuevo patrón global de trabajo, dando paso a una distribución, racista del trabajo al interior del capitalismo, colonial, y de Esto <coughs> produjo un mundo, una invención de un único mundo. Europa concentró bajo su hegemonía el control de todas las formas de control de la de la cultura, y en especial del conocimiento y de la producción del conocimiento. La misma racionalidad y la misma modernidad fueron imaginadas como exclusivamente europeas. Las instituciones hegemónicas se volvieron también universales a la población del mundo como modelos interpretativos, por ejemplo, el Estado-Nación, la familia burguesa, la empresa, empresa capitalista y la racionalidad de negociaciones. Aquí cito a Andrés Quijano. Solo con América pudo el capitalismo consolidarse y obtener predominancia mundial, deviniendo precisamente en el eje alrededor del cual todas las demás formas fueron articuladas para los fines del mercado mundial. Solo de ese modo el capital se convirtió en el modo de producción dominante. Los españoles, en nuestro caso de América Latina, México, eh, Conquistaron, nombraron, dominaron e inventaron América. Lo que encontraron no fue una identidad, sino una pluralidad de pueblos, de historias, de lenguas, de productos culturales e intelectuales. A su llegada, todos quedaron subunidos a una sola identidad, los indios: racial, colonial, negativa y jerárquicamente inferior. Nunca encontraron lo indio o lo indígena, sino que lo inventaron. La primera identidad geocultural moderna y mundial fue América. Europa fue la segunda y fue construida como consecuencia de América, no al la inversa. Aquí una cita de Aníbal Quijano. Aplicada de manera específica a la experiencia histórica latinoamericana, la perspectiva eurocéntrica de conocimiento opera como un espejo de, que distorsiona lo que lo emplea. Es decir, la imagen que encontramos en ese espejo no es, la, no es del todo quimérica, ya que poseemos tantos y tan importantes rasgos históricos europeos en tantos aspectos materiales intersubjetivos, pero al mismo tiempo somos tan profundamente distintos. De ahí que cuando miramos a nuestro espejo eurocéntrico, la imagen que vemos sea necesariamente parcial y discrecional. Aquí la tragedia es que todos hemos sido conducidos sabiéndolo o no, queriendo no, a ver y aceptar aquella imagen como nuestra y como perteneciente a nosotros solamente. De esa manera seguimos siendo lo que no somos y como resultado no podemos nunca identificar nuestros verdaderos problemas, mucho menos resolverlos, a no ser de una manera parcial y proporcional. ¿sí? ¿Sí? Eh, nuestras experiencias de revolución e independencia demuestran que a pesar de ellas, no hemos salido de una lógica de la dominación. Estas experiencias, sin un proceso de descolonización de la sociedad, no fueron un proceso hacia el desarrollo de los Estados-nación, igualmente modernos a la manera sino una rearticulación de la colonialidad del poder sobre nuevas bases institucionales. En América Latina, el eurocentrismo fue retomado por los grupos de los dominantes como propio lo cual tuvo como consecuencia la imposición de un modelo europeo de formación del Estado-Nación, los cuales, a pesar de encontrarse en América y ser articulados por independentistas, es decir, lo, lo otro del europeo, siguieron conservando relaciones coloniales de dominación. ¿El proceso de descolonización no sería también parte o podría tomar parte en la crítica? Walter Benjamin siempre nos invita a en un planteamiento crítico, a poner en cuestión todos los triunfos que alguna vez favorecieron, y en nuestro caso, por siguen favoreciendo, a los dominados o colonializadores. Para él, tanto la oportunidad revolucionaria como la crítica tienen que ser definidas en su singularidad específica, esto es, como la oportunidad de una solución completamente nueva ante una tarea completamente nueva. En nuestro caso, Descolonización. El filósofo judío pone el dedo en herida al apuntar al progreso como el empeño a ultranza que lleva a la catástrofe. Los mismos colonizadores inventaron un nuevo tiempo histórico construido con América en primer lugar y con Europa después. El patrón de poder fundado en la colonialidad implicaba también un patrón profundo. Una nueva perspectiva de conocimiento de conocimiento, dentro de la cual lo europeo era pasado y desde el modo inferior. En el planteamiento peculiar que hace Benjamin de la historia, le permite hacer una crítica implacable a esto: el imparable progreso, la continua linealidad, la perpetua homogeneidad y el prolongado vacío, es decir, hacer una crítica a aquella historia de los vencedores que se ha edificado sobre los oprimidos aquella que siempre será una historia de las injusticias, de la dominación, de la colonialidad, podríamos decir. Esa es la historia que se necesita detener. ¿No queremos nosotros también dar ese manotazo al freno de emergencia de la locomotora colonial? Mientras que el historicismo responde a una lógica de causas y efectos, en el tiempo de la hora de Benjamin no se pueden predecir tales efectos sino que se ponen en cuestión. Pues solo en lo lineal, lo pasado es irrecuperable es necesario hacer la genealogía de las injusticias de nuestro pasado colonial que al sentirse aludido en el presente se vuelva actual para, para que todo lo actual se vuelva ahora sin embargo Benjamin nos ha advertido que el historiador siempre siente empatía con el vencedor lo que sigue favoreciendo justificando, protegiendo a los dominadores sus discursos, sus creencias sus interpretividades y su cultura no solo como superior sino como único en este caso, la clase oprimida misma, cuando combate el grupo racial en resistencia o simplemente la tradición de los oprimidos, tiene como labor, como tarea fundamental articulada por la crítica, la de cepillar la historia contra Dar visibilidad a la dominación colonial del poder en América Latina no implicaría ese cepillar a la historia y escuchar los reclamos de la raza vencida. El progreso moderno, colonial, eurocéntrico, también es para nosotros una catástrofe única. También nos ha traído ruina sobre ruina. Más allá de identificarnos con una raza o una clase, lógica que nos llevaría a seguir articulando una dominación racial, colonial, hacia nosotros mismos, podemos hacer presente el pasado oprimido como una imagen un relato con el de del peligro y ser la generación que lleve a su fin la obra de la liberación, la liberación colonial en nombre de tantas generaciones de vencidos. ¿Es actual el instrumental teórico de la teoría crítica para América Latina? Tanto Benjamin como Aníbal Titano estarían de acuerdo en que el excluido, el oprimido, el dominado o el vencido no trata únicamente sobre individuos, sino sobre una fuerza colectiva discursiva siempre en resistencia. Ciertos saberes y ciertas creencias otras, plurales. Lo que Europa siempre llamó lo otro de lo blanco, lo otro de lo moderno, de lo civilizatorio de lo racional. Estos otros saberes tienen derecho a ser sus de justicia. ¿Cómo? ¿Podemos elaborar una crítica que se pueda enfrentar a ese momento de crisis de la modernidad colonial? ¿La teoría crítica solo se puede concebir como un saber crítico o lo céntrico? Es cierto. Es imposible abandonarlo todo y empezar de cero porque hay que encontrar un vocabulario absolutamente nuevo que nos permita pensar el momento singular con su desconexión con el pasado y por consiguiente con el presente con el que está conversando. En ese sentido es posible renegar de cierta herencia siendo parte de la misma y es que no existe, no existe una lectura pasiva, tranquila que no lleve consigo tensiones. Hemos leído, interpretado y retomado autores o teorías que por una parte podemos condenar, pero por la otra podemos trabajar conjuntamente con sus actitudes, sus conceptos, sus nociones, encontrando así, nosotros mismos, el propio aparato crítico. Es así como Benjamín y estaría estarían a favor de un saber crítico en resistencia que ponga en cuestión el papel privilegiado de los oprimidos o dominados y en donde el sujeto sometido tenga un rol protagónico de un proyecto antimoderno, anticapitalista, es decir, anticolonial. Se vuelve indispensable, como trae la crítica y su pertinente actualidad, nombrar otros objetos de estudio acordes con su responsabilidad en el histórico social, poniéndolos a prueba, por supuesto, mediante el debate abierto de ideas. Así, la crítica y su fuerza deben servir para desmoronar las formas de opresión o dominación, el saber crítico en resistencia debe ser el camino a andar hacia una resurrección. Nos toca a nosotros tomar la tradición de los oprimidos en nombre de las generaciones de los vencidos. Diría Aníbal Pijano, es tiempo de liberarnos del espejo eurocéntrico donde nuestra imagen es siempre distorsionada. O como bien diría Benjamin, podemos correr el más grande de los riesgos teóricos porque en la práctica los oprimidos son los que menos tienen que perder. Gracias. vemos el debate. así pues sí, tenemos un trabajo concreto que también es cierta forma ¿no? tal vez usted podría <risas> decir... sí? mucho, no no sí, sí, son... sí yo a, a ver empiezo por algo muy importante ¿E que si y mi o alternativa de más Era novedosa de, de asumir el matrimonio histórico, si parte del de, de, de, de, de análisis de Marx encaminó no y llevó a cabo, si sí, sí, parte de él se separa de él por completo, no, simplemente está tomando elementos de las circunstancias, elementos que no estuvieron presentes en el momento de la configuración de la teoría original de Marx y que se suma el análisis y que se suma también la acción. Sí. Eh, bueno, yo sé que hay más cosas, pero no sé si... ¿Tú estás si, no no en las de normas o sea, y, de, y, de, y de, de convivencialidad y de costo de destino se trata sobre todo de leyes ¿sí? a partir de las cuales se establecen eh, eh, roles sociales obligaciones eh, derechos los derechos concedidos desde una entidad superior y que se supone por encima de los conflictos de clase entonces la abolición de un aparato de esta naturaleza es imperactiva ¿Sí? si se trata de hacer una revolución. Entonces en ese sentido está todo En el segundo, que no se contrapone el primero, sino que simplemente están dispuestos en dos momentos distintos de la propia eh, pensamiento de en el, el, el segundo se refiere sobre todo, vamos estar encuadrado en, la, en su crítica de la doctrina del progreso. Pues, entonces, la moderna de la historia. Vamos, era imposible poderlo saber, pero la idea de revolución es sustancial a la modernidad. ¿sí? Es y sobre todo si pensamos en la modernidad política, no hay entidad política que no sea una revolución. El pacto social, el, el, el, el contrato social, eh, siempre es un grado cero. Y un grado cero que Barber, con todo lo anterior para establecer un nuevo compromiso. Esa teoría de la revolución es muy fuerte. Entonces, romper con ella implica algo igual de fuerte. Es decir, eh, vamos eh, eh, a descartilar el sentido de la historia que siempre de manera cíclica va a imponer a una revolución un régimen positivo. Al régimen positivo una revolución. Al régimen. Eh, ¿sí? es decir, eh, hay que romper con ella que no puede comenzar ¿sí? entonces eh, yo creo que más bien los dos entonces se contienen ¿no? esa circularidad conduce siempre el nuevo Estado pero ¿no? la una posibilidad de que se construya una nueva eh, ley un nuevo derecho que siempre es positivo y que siempre está usando ¿sí? ¿no? una forma de poder para, ¿para abrir un poco una luta, tanto difuso, ¿no? Sí, a una nueva forma de, de, de, de historia ¿sí? una nueva forma ¿sí? también hay que tomar en cuenta que ella siempre nos habla a través de un lenguaje social, ¿sí? y, este, y hay que decodificarlo con, con muchas ¿sí? sí. ah, palabras la pregunta a la ahora que estaba, estaba leyendo su ponencia que tiene precisamente el tema de la secularización de la religión dentro de toda la sociedad capitalista. Y ya de alguna manera había trabajado Marx en la cuestión judía, en este texto de la cuestión judía, en donde demuestra que el, el Estado capitalista, se, aún en su forma secularizada, conserva las estructuras de un Estado, conserva las estructuras y el fondo de un Estado cristiano, por este respeto al Estado, la incuestionabilidad de la ley y toda esta estructura. Sin embargo, estoy perfectamente de acuerdo con esto, con lo que usted menciona. Me viene muy un problema: esa es, es una parte del tema, la secularización del, del, del mundo burgués, o de la religión en este caso. Pero, ¿qué pasa dentro de Latinoamérica, dentro de nuestro propio contexto, que precisamente estamos dentro de un mundo cristiano, en donde la la tuerca va a girar hacia el otro lado ¿a qué me refiero? a una cristianización del marxismo por ejemplo eso es algo que se ve mucho dentro de las corrientes marxistas usted mencionó la, la teología de la liberación hay, Stanón ¿no? maneja cuatro corrientes más o menos eh, tal vez habría más pero ¿qué pasa? ¿qué opinión le, le merece usted este asunto, eh, este fenómeno que se da en Latinoamérica en donde el marxismo se cristianiza y entonces la acción revolucionaria ya se vuelve como una especie de martirio, ya no es la acción revolucionaria en vidas de haber que logramos ganar sino que se vuelve en el sacrificio por el sacrificio y esto es algo que creo a mi juicio ha pasado mucho en Latinoamérica y me parece que incluso a nivel del pensamiento a nivel de la filosofía no se puede sacar el, el marxismo este, este, este, este acercamiento un tanto peligroso con cierto cristianismo esa es una, una que tengo con respecto al, al tema y con respecto a lo que expuso Tania que eh, ¿cómo resuelve Aníbal Quijano el tema, porque está muy, está muy bien el asunto centro, periferia, colonia este, centro hegemónico lo posmo, colonial y todo esto, pero ¿cómo resuelve Aníbal Quijano el deslizamiento del problema? ¿qué me refiero con? del problema. Cuando hace esta dicotomía de centro-periferia, parece que entonces todo lo malo se engendra en el centro y oculta lo que sucede en la periferia, es decir, el capitalismo internacional. Pero ¿qué pasa entonces con los capitalismos locales? Esos no explotan. ¿Cómo es que resuelve a nivel quijano ese tipo de, de cuestiones que tiene en el centro la, la, la teoría postcolonial? Bueno, yo también empiezo a contestar el, el, el, el trabajo que leí, la verdad, resume bastante, ¿no? Entonces también me parece que a lo mejor no se ha entendido que, que el concepto quería problematizar ese concepto de transición de intervención. Eh, probablemente lo que Benjamin está tratando de decir es difícil de decir eh, Lo que está diciendo es que son mucho más religiosas las prácticas des, este, seculares del capitalismo que las religiones Eso está diciendo mundo. Entonces cuando usted habla del sacrificio y de la religión, este, de la teología de la liberación, etc. Eh, bueno, no importa dónde está Dios, porque ya la pregunta por ¿no el Dios y la religión, etc. son preguntas metafísicas. El problema no es eso, el problema son los eh, resultados, los productos prácticos, objetivos, subjetivos, objetivos, a nivel de la experiencia social, de un antitopismo este, en contra de la dignidad humana, etcétera, y que aplasta al ser humano. O, lo contrario, una, un poner al ser humano en el centro. Entonces puede haber religión que ponen al ser humano en el centro. Lo que dice Hegelama, incluso, forzando un poco a Marx, es que si Marx establece este criterio de discernimiento de los dioses y dice que hay que echar por tierra con los dioses que este, establecen las relaciones sociales en las que el hombre es humillado y despreciado, dice Hegelama bueno, eso no niega que haya relaciones de dioses según los cuales haya relaciones humanas en las que eh, el hombre no sea un y despreciado. Probablemente eso tiene que ver con su lectura desde la ideología de la liberación, desde su mirada al cristianismo, todo esto que yo quería enfatizar, pero sí es cierto que eh, me ha parecido muy importante y muy con muy consecuente esa relación que establece Kikeramert entre Benda y en el sentido de que no es una crítica a la religión en el sentido de, de, de recoger el concepto de secularización moderna. Que ese fue el palito que pisó después en el marxismo posterior. El marxismo posterior se olvida del tema del discernimiento de los dioses, es decir, de los dioses terrestres que aplastan, que son fetiches. Y en cambio se pregunta por eh, ser ateo o no ser ateo. Dice ahí que la eso es un algo que no está en la agenda. No estaba en la agenda de Marx y tampoco estaba en la agenda de Bernard. Eh, y en cambio es una pregunta metafísica dice. ¿existe? ¿Existe Dios o no existe Dios? Que la religión, ese tipo de preguntas introducen, este. desvían totalmente este camino de discernimiento de los procesos que aplastan a, a, al hombre o no eh, Entonces, me ha parecido también contrario al concepto de secularismo o sea, a esa vulgata que tenemos de que la modernidad es un momento en el que la gracia de la ciencia a la crítica de la se emancipa de los o sea, lo que ellos están introduciendo y Benjamin lo hace en una clave que por el momento cuesta reconocerlo, ¿no? eh, pero es consecuente, digamos, en el texto capitalismo como religión, donde habla explícitamente del cristianismo eh, y después en las tesis de filosofía en la historia, que introduce toda una terminología, la ¿no? teología. Este, a mí me parece que eso este, es justamente para mostrar la superpoblación mítica en la que vivimos, no la secularización. O sea, una verdadera secularización quizás sería la sociedad sin clases como dice Benjamin. No importa que se expresen un discurso secular en la tesis de la lucha de clases, de la sociedad sin clases, el 18 creo que es, dice este, Marx secularizó la idea del reino mesiánico y está bueno que haya sido así. ¿no? O sea, como que. Para, para Benami no es un problema que sea secular o que sea religioso, sino el, el criterio de aplastar o no al ser humano. Ese es el criterio. No si existe Dios o no existe, qué tipo de religión es, no se entiende, pero haberlo respondido. ¿no? Este, yo espero haber entendido tu pregunta. A mí me sí si habla de tu este periférico, pero no es un término propio porque... que tiene lo toma de Raúl Previs ah, no, <risa> Este eso. Y lo, lo que a nivel africano diría es que fue a, digamos a partir de América que eh, eh, se nos puede dar no solo una, eh, una forma de capitalismo sino que este se articula y se centra por razones, cuestiones específicas en, en Europa y en Europa occidental o sea, eh, por en nuestro caso España, Portugal eh, tenían una, estaban en una zona estratégica de, de comercio con, con, con Europa eh, la cosa es que eh, él dice que, que de ahí se hizo un patrón hegemónico eh, global el, el capitalismo pero no, me no sé si te entendí es que parecía que hay un capitalismo siendo un capitalismo periferia y entonces el capitalismo es malo y el, el capitalismo periferia es bueno pero este, no sé si se producto iba por ahí pero al menos la el, el, el pregunta mexicana no va por ahí es decir, es el, cuando las colonias se eh, independizan. Eh, lo que diría es que es, es, es, esto, estas instituciones este, modernas, racionales, este, eh, eurocéntricas, o sea, nunca, nunca se fueron, no se fueron con los computadores sea, se quedaron ahí, se articularon de forma diferente. Podría decirse que se articula unas, un cierto capitalismo de forma diferente, pero, o sea, las relaciones. Eh, de dominación coloniales, de sucesión, de, sí siguen ahí. Con, con sus propias elecciones, yo creo que en cada por supuesto, pero sí siguen ahí. A ver, no tengo. Primero es un planteamiento que quisiera hacer ¿Sí? Y lo quisiera conectar con una de las lecciones que en la mañana, a centro de dos años, es esto de si tiene o no al progreso, Sánchez Más, yo no sé qué. Yo quisiera partir desde si la pregunta iría un poco por, por el lado de si en Benjamin es posible en política Es decir, porque tendemos a, yo creo que es el problema, a construir la imagen de un Benjamin antiprogreso, a veces casi antiprogreso, y a mí me parece que no, porque no encuentra en Benjamin, es la, una ambigüedad frente, específicamente me refiero, cuando el podemos decir progreso en al desarrollo de las fuerzas productivas y toda esta cosa problemática en el discurso del periodismo de histórico. Entonces quisiera plantearles desde ahí, eh, si es que aceptan se si idea de que ahí hay una ambigüedad que obviamente está presente sobre sí, el PNN, no la puede arreglar. Los brómeros lo ven con mucha claridad, es una ambigüedad. ¿no? Entonces es como si apagamos las fuerzas productivas y todos nos haremos un rato, me ¿no? parece que va por ahí. Entonces, con ese punto de partida, digamos, ¿cómo vincularía tanto lo de la, la, la crítica teológico-política que ha señalado Claudia como la idea del concepto de la revolución mundial, ¿no? a este problema? no lo no tengo claro pero lo único que intuyo es esto de esta ambigüedad que no debe así de estar ¿eh? hasta pensar en, en la obra de arte en la época de la, de la, de la técnica y uno siente que ahí está presente esa tensión ¿no? entonces bueno quisiera plantearles eso a ustedes y a Tania solo un comentario es decir, creo que es necesario que es planteado tener en cuenta una cosa que siempre es problemática con el discurso de economía y es esta equiparación que suele ser un poco discutida a veces entre occidente, modernidad, perdón. Eso suele meterles a los mismos coloniales y neocoloniales en unos atoradeeros teóricos de los cuales no pueden salir Te lo menciono solo por, por ejemplo, por algo que decía, hablabas de revolución capital trabajo en las condiciones coloniales. Y claro, ahí por lo menos habría que profundizar la discusión, tomando en cuenta que además en América Latina se discutió claro automáticos y más, pero una larga discusión sobre si esa era la forma de, de, de, de, la forma de las relaciones sociales entre de la que de la a la es la solución esquemática de que entonces eran relaciones solares, pero hablar de relaciones propiamente capitalistas por ejemplo quizás es problemático, lo cual no quiere decir que no haya condiciones de comunicación coloniales racistas, en y de todo lo demás bueno, ¿qué Yo sé que está cargada de cargada ¿no? Entonces, esta nivelada de la cámara no está, es más bien una situación de lectura. Y la plantea Benjamin de manera genial, muchas gracias por su atención. Es decir, no vamos a quemar los secretos. Es claro, dice, al momento para me encanta ver esto. Si debe no entender que detrás del friso del papel no que tenemos en el Estado Británico, ¿vale? no siento que ¿sí? no se voy a poner en la misma consideración que esto que sea mirando, que está esto que cuando sea mirando, con la chiste de Entonces, creo no en hay ambigüedad, ahí es justamente falta de. De desarrollo quizás de, de, esta, de esta relación que de, de, de en esto, de esto, de la tradición esto que se llama progreso y que simplemente se podría llamar civilización, ¿no? no sé cómo, no, no sé qué no pero la palabra progreso está muy, muy cargada con este, este sentido de, de la conquista, de la base de 100, de, de, de esta gestión. Que mencionaba Tania, de que hay, hay, hay buenos, ¿no? que porque son buenos, son los conquistadores y, y elegidos, porque y, todas y estas cosas y lo que está detrás, ¿sí? que es precisamente lo que no tiene voz. Y, lo que tendríamos que hacer es desarrollar un voz pero no solo escucharla, pues, incorporarla en nuestra propia lucha, es decir, en nuestra propia idea contemporánea. El tiempo de la hora que necesita de es decir, Si nosotros solo hacemos la revolución en función del progreso, es decir, una promesa de felicidad que estaría más allá de lo que ya fue, eh, estaríamos todavía dentro de esta impronta de la, la región. Tienen que arrancar, es decir, el último. La lectura, cuando quieres, vos tienes que ver acá, porque esto porque se renueva de una manera como, casi imperceptible. La gente ya está en el nuevo, porque está muy en esa área. Eh, voy a aprovechar que se haga el micrófono para contar a lo que comentaba está Mario, y creo que fue muy seria su pregunta. Este, eh, Benjamin está trabajando en esta línea con el concepto de huelga, huelga. general política, huelga general profesional. La huelga general política es aquella que busca reivindicaciones particulares, reivindicaciones próximas, algo que inclusive el capital es capaz de, de otorgar. Y dice, entonces, volvemos al mismo trabajo. Quizás tenemos una prestación más, quizás tenemos relaciones, el sábado también de descanso. Pero volvemos al mismo colar. No, una revolución que podría cambiar no la calidad de un trabajo, sino nos vamos a y ya a lo libre. sobre la violencia. Y una última pregunta, ah, este, no, no, pero esta no es la pregunta es una relación me parece muy, muy, muy pertinente que apeles a la cuestión de raza porque es un componente en el que no reflexionamos jamás y que es parte de esta vamos, tejido por el discurso de la política Bolívar y trabajar cuando estaba trabajando en eso cuando habló el último libro sobre eh, el capítulo sobre la vida de raza y sobre todo de superioridad por parte de que que si nos comemos se amade, típicamente que se neutralizan todas las otras energías revolucionarias que evidentemente están desde la transición a la modernidad entonces yo mencionaba a Tinoza y a Tinoza como término de un elemento revolucionario de los corazones en el siglo XIII o en el siglo XIV europeo y están todas en sus testimonios, qué no sé yo, yo pienso, no sé, por eso decían plebeyos, por decir los Diggers, uh -huh. donde la comunidad de la tierra y la resurrección de Cristo son elementos intercambiables. Entonces, bueno, ahí hay que revisar nuestro concepto de secularización y de revolución. Si esos son elementos intercambiables, entonces hay que revisar nuestro concepto de la Y a mí me parece que es así, no es que estén aquí ellos con y, y por último agregaría también un elemento que lo menciona Lowick, ¿no? que es la, la, el romanticismo. El, el romanticismo sería como también una clave, porque también estamos acostumbrados a ver al romanticismo como una escuela conservadora a nivel cultural. Y resulta que todos estos tipos son los dos, tres porque ninguno es conservador. Entonces, bueno, usted, ese romanticismo explosivo, no conservador ni no revolucionario. Complejice el concepto de modernidad y quedado a por qué. Muy bien, ahora sí que le venís y después está el agua asunto. Ah, Acá mi he Se el así. Nos apuntamos todos. ¿Todos sí. Dos asuntos: una ¿Sí? cosa que me llamó mucho la atención de la presentación de Rita y esta idea de cómo poder programatizar la herencia concebimos herencia ya desde la adultez y desde de estas experiencias urbanas hablando de los chicos dinámicas familiares y culturales de sus habitantes del campo hay quizás también un juicio que por lo general en este discurso cultural y que se habla de defender a las minorías y en ese sentido una minoría serían los niños los a los cuales hay que Educación, técnica, alimentación, juego, en eh, oposición al trabajo, la explotación. Y finalmente, quizás es una de las ideas que están por ahí. Y me gustaría preguntarte si, si tienes una opinión respecto a qué pasa con esta instancia del de, trabajo y el juego con los niños. ¿no? Porque solemos pensar al niño chiquito, 5, 6, 8, 12 años, que juegue, que no trabaje. ¿no? Pero posiblemente... Con esta problematización que hiciste de, de la adherencia a partir de que Benjamín podamos tener talento. Y otra cosa más, yo recuerdo que el profe Galeón dijo que era complicadito eh, hablar de esta idea, esto de los filósofo, ¿no? de la revolución. Y ya me quedé. datos apologéticos más completos y logrados del de dominio humanitario. Entonces, y pues, lo logramos porque se involucraron en él, los grandes, los grandes. ¿verdad? Entonces, Entonces eh, pensaba. y luego claro también todavía es además quería hacer un comentario sobre lo de Evita y también algo sobre el debate que estoy viendo aquí para los sobre lo del progreso otra vez pero sobre lo de Beniamin y, y el juego nos han anotar dos cosas una es cuando dijiste o oh, citaste criticaste de que los, nosotros necesitamos estamos los niños más que a través me acordé de algo que me, si me pareció muy bien Sánchez Vázquez, eh, por lo menos una vez creo que varias veces en sus textos mencionó este texto no hubiera sido posible sin la discusión que tuve con mis estudiantes ¿No? y a veces pues mencionan nombres a veces es más, más así en general. real pero yo creo que eso es muy sincero yo creo que eso nos pasa a todos a lo mejor no lo anotamos como lo dice Sánchez Vázquez muy sinceramente. y yo creo que realmente esas de las cosas más bellas de enseñar a ver aprende, tal vez nunca tanto como ese. Pero justamente por eso. <risa> no, también uno tiene que leerse cosas antes de explicar. A veces no es el punto central. El punto central es más bien la interacción. ¿no? <risa> ¿No? Con los estudiantes que por lo general son más jóvenes que uno, claro, no son niños, pero digamos que a esta generación también es así: que me da? Yo creo que es sincero, el maestro, aprende no me Entonces, por lo menos a mí me pasó así: yo me da aprendí mucho más de maestros en el mundo, no sé, pero yo creo que es importante es por lo que entienden bien, porque realmente hay un, un, un proceso adverso como dicen los pedagogos ¿no? creo que eso es muy, digo, esto me parece muy bien lo que se ha hecho las demás, cuando por lo menos, inicio de la ética dice es este libro, si tiene el imposible sesión 68, sus morales en ética política, dice ah, en el texto no al inicio, pero es algo parecido a los zapatistas, ¿no? que era lo que vamos a enseñar en de ética algo que vuelve a la creencia, Sí, como que gente amara la reflexión etc. ahí los salen de la ley Pero cuando Sánchez la se mantuvo muy claro muy, en este punto no se acaba la, la teoría de digamos, no lo dice no como la gran teoría pero como experimentadores quería mencionar esto y otra cosa que también quería mencionar sobre el trabajo de niños eh, que tú estabas como una un lado te pareció interesante la lucha para la protesta que mencionaste ya, pues, en Japón y sus mentes críticas al trabajo infantil, por supuesto el problema es que en Marx está la misma contradicción ¿no? de, de, capital, de, de, este de los grandes temas de capitales, artística, trabajo infantil. Es de las cosas que más impactan, y una y otra vez, ¿no? La lucha en contra de eso, y al mismo tiempo critica la división burguesa entre trabajo y educación, y compone lo que es una politécnica. ¿no? Me imagino que en Politécnica incluso se llama puesto un politécnico, por el término de Marx, ¿no? Porque la la politécnica es esto, que tú eliminas trabajo por educación, o trabajo por formación, no sé, como que tenemos San Marx exactamente pero él diría, no se puede aprender realmente sin trabajar y ¿por qué no van a trabajar los niños? Es un elemento que para eso el trabajo es de explotación y puesto no el que pasa a sus hijos porque no pueden imaginarse el de trabajo de manera no... sin explotación, como mencionaste, los niños que suelen protestar en Chiapas pues yo creo que son muy marxistas esos niños, según mi mañez, yo nunca le llaman a Marx, pues de ¿no? ¿Por qué no va a trabajar un niño si lo hace de manera... no sin explotar, no solamente para ganarse la vida y la educación, sino también para formas es de manera más incocesa, no más a veces a mejores festejos hasta son tuchoso, pero tiene un festejo de alguna manera pero un trabajo en un ¿no? Parece vez es un poco diferente como, no, había que discutir lo que significa estar el trabajo ahí para Max ¿no? pero en ese sentido creo que sí están cosechando sacando a Max lo que planteas me Quiero mencionar esto en me relación lo que tú dijiste, hizo este arte aquí eh, de David y... ya no se y desde la mañana empezó, eh, quería hacer una otra anotación Estoy de acuerdo con lo que es una dialéctica y solo se puede entender así, pero el problema es que sí se ha como un fanatismo del progreso, en este sentido, esta dialéctica tiene a mí, en general, más énfasis a su crítica progresista, Pero no, lo estábamos como Alfred decía si en las clases decía, la filosofía es como el boxeo, ¿no? el boxeo no, el boxeador no da golpes abstractos, nos da el momento de golpe del otro, y si viene el golpe les queda. Esas, ¿eh? Pero, ¿no? Esa es la filosofía, si viene el golpe de pobre, si es un absurdo, entonces ni modo hay que dar contra el ¿no? golpe, lo más fuerte posible. Como dice tú, lo más rápido posible. Si ningún boxeador va a ganar sin algo de golpes con toda su fuerza. ¿no? Y algo que sabe que si el otro no hay daño, va a venir en el y se cae incluso. ahorita el, el, el, el golpe el golpe tiene que taponar. ¿no? Así que la filosofía es como el posible. ¿no? <risa> ¿no? Entonces, en ese simple sentido, hay que entender por qué bien se concentra tanto, y sabe el texto que mencionas de la, de la Acto, ¿no? Es una profesión técnica, es eh que no se trata de la crítica progresismo, porque ese es el golpe que tiene que dar en contra de la izquierda, porque el partido post post-postista, el socialdemócrata, sobre todo también vista de porque Benjamin menciona sobre todo, casi solo el en socialdemócrata ¿vale? Entonces, eh, eh, sí, eso quería anotar, y al mismo tiempo quería anotar otra cosa desde la otra, otra, otra perspectiva, al revés. Pero también no hay que subestimar algo que casi no se discute, pero Max lo menciona, que no solamente el progresismo en el capitalismo es falso por los argumentos de Benjamin, etc., sino a la vez ni siquiera es cierto. Eh, que de alguna manera es cierto que el capitalismo es progreso, ni siquiera tecnológicamente, porque la gente dice que el capitalismo solo avanza tecnológicamente en lo social, no, y Max dice, no, no es así, el capitalismo ni siquiera tecnológico, en un momento dado sí, ¿no? con la lucha contra el feudalismo. Ahí, okay. Pero ya muy poco después se convierte en lo contrario y frena el progreso tecnológico En México es muy visible eso. Siempre cuando ya el patrón con los autopistas me impresiona. ¿no? Si van a Estados Unidos, vienen cinco grandes máquinas y cada uno está manejando o dos obreros. Van a México al revés. En una máquina hay como 50 dólares. ¿no? Porque es así tampoco. Porque algunos me estoy hablando, un punto acá allá Entonces, si les conviene a, a explotar la mano o la tasa de personas, no en el artístico popular el tipo del tipo Tercer Mundo, que conviene más eso que usar maquinaria. Entonces Marx dice que la tendencia frena de aplicación de maquinaria por eso, porque dar tasa de ganancia del uso de maquinaria no da de esta manera. En ese sentido, la sociedad comunista seguramente sería muchísimo más maquinizada que la actual. Y esa es la que incluso Oca, en y su crítica la destrucción de la naturaleza lo menciona. Y yo estoy de acuerdo en ese punto. están de acuerdo que la única relación armónica con la naturaleza es que la industrialización esa es la verdadera armonía. Claro, no la de terapia, obviamente. Pero justo hoy hay un dato para detenerte, no es una alucina de Marx, hoy día, que la contaminación principal del aire es la helicera, que provoca enfermedades pulmonares y es la de las estufas en las casas de gente pobre. Son millones y millones, de todo en Asia, dice es un estudio de la ONU que salió hoy, donde dicen, en cada caso es muy poco, pero la gente lo respira, imagínense no, sobre las, las, las mujeres, que en mujeres que cocinan, respira cada día este humo, del fuego, de leña, del carbón que se... Dicen que en términos estadísticas es peor que todo en dos términos. Una operación muy interesante. Y claro, me imagino, claro, pensando con Max y ¿no? si hacemos plantas eléctricas y las personas se con electricidad, ese problema se reduce. Esa es justo la declaración única que podría haber el comunismo con la naturaleza. No de manera capitalista, o tampoco por el sismo social demócrata pero lo que quieres tener en este aspecto lo ha sido no en su momento por es total anti ¿verdad? Digo, viendo también este excede, por supuesto también es para el propio ¿no? Y digamos, en esta dialéctica hay que ver también este aspecto, ¿no? Que el capitalismo, en verdad, tocaba ah, la lucha por eso, nos vende cosas porque los celulares es muy obvio. Me de ese dicen, porque era fijo, que en su momento nuevo. Cuando lo compré fue un gran error, porque el anterior ganador no funcionó mucho, ¿no? Y, y, no tiene una red, funciona digital, y es un progreso, según ellos, se el, podrían darse miles de ejemplos, como el verano, que lógicamente estará para por razones no de colombias, porque los convienen más sacar la cadencia. En ese sentido, sí, claro, también hay una ética, por eso también debería estar de este lado, que es otro lado, que casi, casi no se ataca por ahí, que la sí. ética, no lo toma, no, sobre todo lo ¿no? vamos Entonces, sí, creo que estoy de acuerdo contigo, con ustedes, que eso es por cuenta teórica bastante compleja, con eso en el fondo que Entonces, ¿Quién sigue con ¿no? Héctor o Claudia? No sé, bueno, es, Sí, lo que pasa es que pues, pues, quisiera comentar de eh, todos los, los, los cuatro ponentes de hoy. Y también de los, los que han comentado y preguntado. Pero <coughs> bueno, para no pensar no, la palabra. Eh, nada más voy a decir algunas cosas. Eh, bueno, muy interesante lo que dice Aureliano sobre.. Este, estos tres registros que hay en Benjamin sobre el uso de, de la categoría o del concepto de una imagen de evolución. Y yo quisiera, así como atreverme a pensar en voz alta <risa> y anotar algo que a lo mejor puede ser una especie de riso de los, de las, de los tres registros que tú has, has, te has dicho. Y que es el registro teológico que encontramos eh, desde los primeros textos sobre. El, bueno, ya Benjamin adulto sobre el eh, lenguaje de los humanos en general, y en la tarea del traductor y luego ya al final eh, digamos explícitamente en eso, y luego ya al final en el este, este concepto de historia, alusiones constantes pues a, a una, a un, a una eh, o a un uso muy revolucionario eh, en cuanto a la crítica teológica y me parece que es muy relevante o sea, en ese registro teológico quizá faltaría un rizo porque gravita a lo largo de todas estas tres que has mencionado y, eh, y quizá es muy relevante porque una vez que queda establecido el, el, el, el carácter lingüístico de las cosas entonces bueno, de ahí ya se puede empezar a derivar esta radicalidad en cuanto a los puntos de vista de que sería importante este, este, anotar este bueno yo aquí lo anoto este registro teológico en estas grandes en, estas, en estos usos de gran alcance de, de la idea imagen de la revolución que tú mencionaste, pues, porque son de, de, gran, de gran calado eh, y bueno, para mencionar alguna cosa en relación con, esta, con este uso, este registro teológico eh, podemos empezar a pensar a, a tratar de, de, de explicarnos qué significa el enano el enano que es el que mueve las piezas en el, en el turco, en, el, en, el, en, la, en la tesis 1. ¿no? Este no es el que realmente está moviendo las piezas, pero como es feo, pues no, no se puede anotar como, como registro de no la idea probablemente. ¿no? Es nano feo. Y, y bueno, eh, aquí le acordé de una, una lectura que hice alguna vez de, de la traducción que hizo Esther Owen del Zohar, donde se refiere a... a a la importancia de la segunda palabra del alfabeto mejorado, que no sé si lo si conocen como es, no sé, ¿sí? que tiene el lado izquierdo, que es, está bien, o sea, que está así. Entonces, en un esa apertura significa, o esa incompletura de la vez, de, de, de la segunda letra, significa la apertura a la crítica, ¿no? que habría en el sentido pues, de la interpretación teológica. Eh, lo que apuntaría por un lado, eso ya es por mi cuenta, a, la, a, la, a, la, a, la, a representar igualmente el concepto de negación determinada, para usarlo igualmente en la crítica, en la sociedad por ejemplo, y, y también este, los mundos posibles que se pueden este, derivar en esta, a partir de esta, de esta apertura de la, de la letra. Entonces ahí está la importancia del asunto de la teología. ¿no? Y, y por otro lado también lo que menciona Susan Morse sobre la teología negativa de Benjamin en donde bueno también ocurrió el que veía, no sé, aquí en, en la presentación de las tesis de que esa teología invertida no es pues, la salvación aquí y ahora y eh, y, y aparte también una cierta negativa a, a estar como, como como se usa en la teología judía una negativa a poner la imagen ¿verdad? de, de, de del Mesías, de las, de las, ¿no? o pero de Dios, la imagen de Dios. Y entonces, este, esto, ¿cómo se traduce en la, en, la, en la teoría crítica? Bueno, la resistencia a poner una imagen de cómo es el mundo cuando está iluminado por el sol de la historia. Y, y ahí, Benjamin de, de las tesis, me parece que es bastante pesimista. O sea, no dice que haya una, una un, o no describe esta imagen de cómo sería el mundo ya. Este, sin, sin, eh, eh, sin, sin la sujeción de las relaciones capitalistas. Bueno, si sí, sí, llega por la sujeción de las relaciones capitalistas, eh, sobre todo hay, un, hay, una, hay una, una, una, una, una, una parte ahí tanto escondida reina en el medio de los países, donde dice ahí, o ya para Italia, un, dar otra cuenta respuesta a esta programación que les propongo, eh, que cuando la salvación llega, o sea, en el instante en el que la salvación ya llega, a, a, a, a, se, se concreta históricamente, ya ha sido vencida en el instante entero. Bueno, pero, en cuanto a lo eh, que decía Claudia sobre, sobre esta, esta tematización de la modernidad como su conversación que en los mundos llega, ese desencantamiento del mundo, eh, me acordé de algo que dice Gregorio Echeverría. Sobre cuál es la diferencia, bueno, a varias cosas eso, sobre el fundamento de la modernidad, pero eso es importante, no pasa absolutamente nada. Eh, pero cuando dice cuál es la diferencia entre el, entre el cristianismo precapitalista y el cristianismo o por la religión de, los moder, de la modernidad capitalista, y dice Bolívar, lo que pasa es que el, el cristianismo, en el cristianismo precapitalista había cierta posibilidad indirecta de o desviada de que el sujeto político pudiese ejercer, ejercerse de algún modo, cosa que la religión de los modernos queda amulado totalmente, por Porque quien pasa a ejercer la sociedad es Cuales vamos a construir un, un universo simbólico que trate de sustraerse o que se sustraiga de esa impronta reproductiva del lenguaje. Es un pleito por el lenguaje, siempre, siempre. Y, y entonces, ¿cómo, ¿cómo no caer en esa impronta? Jugando justamente con las posibilidades de, de, de construcción simbólica un lenguaje que, que se presta a eso y que además es bellísimo por otra parte cosa que tampoco dejan de ser entonces bueno todo esto de nano, de, de nano este, que no se deja ver que no es feo, al contrario justamente es bellísimo y por eso también tiene, tiene esta, este peso eh, cuando discoteado un poco Mario acerca de esta nueva idea de materialismo yo creo que tendríamos que dejar entrar en ella todos estos elementos de, de, de juego que el lenguaje nos permite, por supuesto, eh, de una manera cortada y de una manera rigurosa. ¿Qué, qué es lo que está en juego o, al final? Por eso decía yo que no sé si sabía o no porque por los se en el a interno. Yo creo que está en juego al final eso que dice Adorno en los primeros párrafos de la tenemos que sustraernos con lo que podamos ¿sí? de la impronta reproductiva del lenguaje que siempre nos remite a la reproducción de capital lo que está en juego es eso es decir, Adorno propone no le hagamos caso al principio de contradicción, no le hagamos caso al principio de tercer descubrimiento no le hagamos caso a Aristóteles ni a la tradición lógica hagamos una Keleja, Keleja. Sí. yo creo que, que, que Adorno en el que hace, está recuperando este beñamá y, y lo está codificando eh, en términos de ética negativa no usa esas figuras usa o vamos apela a ver la de filósofo y, y discute con filósofo pero en el, en, en el horizonte cuando se están en a Benjamin le vienen bien y a nosotros también creo estas imágenes traídas de la tradición escénica y a uno le vienen muy bien las poetas de su propia tradición <risa> es, es, es, es, teórico es el teórico-crítico es que codifica de esa manera y que, y que tiene como como, como como finalidad justamente esta o sea, cualquier otra posibilidad nos lleva a la afirmativa Sí, bueno, muy breve para que nos están echando. Eh, en esa estructura, ya que están hablando de sus textos de Benjamin sobre el lenguaje, a mí me llama la atención que eh, la estructura de los modos de uso, los tres teos distinguidos, eh, ¿dónde ubicarías la revolución del lenguaje? Porque. Para Benjamin ese tratamiento del lenguaje y lo dice específicamente en, en ese texto primero y también en los pasajes cuando habla del montaje como método eh, que el, lo que propone a través de la concepción adánica de nombrar es una revolución del lenguaje que en el fondo es lo que posibilita o sea la condición de posibilidad de todo el proyecto benjaminiano entonces a mí me gustaría saber en esos tres modos de uso en dónde ubicarías esa imagen de revolución eh, a ver, la, el lugar donde a partir del, del trabajo sobre todo de la, sobre el cine uh -huh. el, de, y del arte de la época que eso me parece ya, digamos, más, más, de manera más estable la de montaje. Pero en pero efecto hay un curso de montaje desde el principio. O sea, y tienes razón, es decir, eh, eh, trae a cuento, por ejemplo, texto sobre el lenguaje, toda esta tradición bíblica es armar un montaje, es decir, construir una escena construir una escena en la cual se pueda juzgar al lenguaje que simplemente designa el lenguaje que nombra, y el lenguaje que nombra es a partir justamente de un ejercicio de montaje ¿Sí? y de resignificación, yo pienso por ejemplo en, en el final de la historia, ¿sabes? es decir eh, nosotros vemos en Benjamin que murió antes de ver lo que iba a suceder Y pienso por ejemplo en Paul Celan eh, Que sobrevivió al holocausto y que hace una resignificación del lenguaje Con el propio acto de nombrar Es decir, cuando Zelan eh, se empeña en seguir escribiendo en la lengua alemana eh, Para mí es como esa continuación de esa resignificación a través del de montaje lingüístico eh, porque lo que yo veo es que ninguno de los trabajos de Benjamin o de las, la manera en la que él maneja las imágenes, eh, eh, me da igual si es imagen dialéctica o si es maduría o si es... Eh, que digamos que son los diferentes estadios en el desarrollo del pensamiento benjaminiano, sería posible sin esa concepción de el lenguaje. o sea Yo creo que, que en ese escrito temprano, tanto en el, sobre el lenguaje en general, como en la crítica que hace a la, a la experiencia kantiana, la clave está en el uso que hace del lenguaje, porque es verdad que no hay conceptos, pero tenemos que seguir utilizando el mismo medio para generar esas imágenes. Entonces, yo creo que, que lo problemático de eso es justamente lo interesante, el recuperar una tradición como la bíblica, que luego yo creo que en, en poetas como Porcela, por poner un ejemplo, o, o Elisa, por ejemplo, en Elisab, eh, eh, se ve perfectamente llevada a cabo después de, eh, lo que vamos, o sea, después de la experiencia del externe que tanto eh, impactó en, as, a una serie de, de poetas que trabajan con el lenguaje con la lengua alemana Ahí el, el problema se multiplica ya no solamente los mismos conceptos sino que además estamos utilizando una lengua que eh, por su origen etimológico y de construcción nos permite también generar eh, nuevas imágenes a través de su propio lenguaje que tienen que ver con la apertura ¿no? o sea, ¿sí? ¿No? la estructura misma. Lleva a eso entonces lo único que nos queda saliendo de la Claro, al final ya les dijimos que después de largamente en una página decían todo lo contado todo el tiempo. Entonces, creo que es un libro importantísimo de, de esta parte también. ¿no? Hoy la teoría crítica no es, eh, no es posmoderna, debería haber. Hoy, de algún la ¿no? por lado, sí es parte integral del pensamiento moderno, racional, que defiende la razón como último, o más único, incluso, bueno, aparte de las armas que tenemos en de los clases dominantes, etc. Y tal, y al mismo tiempo, sabiendas que eso no porque no es obvio, pero no es quería es este punto. Sí, sí, sí. Vamos, la razón se ha instrumentalizado, pero no podemos tirarla a la basura porque es el único instrumento que tenemos. Más bien, entonces, hay que hacerla funcionar. ¿Y una última cosa que quería hacer sobre lo de Dios y etcétera, si es posible ser el Dios y el me le de una frase que yo creo que es en la Comuna de París no se me acuerdo con la nombra, una lema que era ni Dios ni Mestre, ni Dios, ni amo pero en Dios yo tenía una familia muy católica sé que es un libro <t> nefasto, lo drástica, rostro, discúlpame que hacía una familia católica, fue lo peor que me pudo pasar y no se la dañan en un yo lo he tenido pero realmente fue una tortura incluso alemanes, fue la ayuda de católicos entonces eran católicos en anónimos, se le el nombre Psicológico que no que sí. nunca va a superar el 100% de esta vida, pero lo digo en serio, ¿no? en elecciones el, de la chela te explico primero. lo <mín> que quise decir, yo creo que Sassad vive de cita de 10 años, esto es profundamente convencido. Es cierto que hay una y otra religión, hay muchas variantes, eh, y, y Oca oh, uno insiste en que el burguesismo es muy diferente de que este mismo. Nuestra cuestión, no es cuestión es la verdad sobre todo todos ¿no? de todo todos modos, yo lo no puedo es libro con Dios, porque en el fondo los dioses, si sí son aún los dioses un poco menos creo que ofrecidos, sí, son en el fondo un reflejo de la persona en la tierra. Estoy convencido, creo que hay un solo Dios que no lo sea. Entonces, claro, hay muchas religiones que no conozco, es cierto, no, no, no, no lo puedo imaginar. Entonces, en ese sentido, creo que en última instancia, a lo mejor después un proceso de siglos, sí, puede ser que nos dé de un dedo. En última instancia, diría Marín y Max, creo que sí, van a desaparecer los dioses si somos emancipados. No solamente porque no los necesitamos, sino también porque algunos menos estómicos, porque sí son como un sustituto de nuestra propia subjetividad, en el fondo, estos son todos los dioses, ¿no? Entonces, claro, pero estoy de acuerdo que la cosa es ser un proceso, Puede haber, la versión también está de que el incluso terminó al final de su vida haciendo caso exclusivamente de filosofía de la religión y con bastante... entonces ¿Qué pasa y es muy sacado a la roca Entonces, eh, sí, claro, no, también. Pero, digamos, Schmidt eh, eh, siempre insistía, existía esta frase de Marx, ¿no? que las religiones son el grito de, de desesperación de las clases oprimidas Por supuesto, también tiene esa función social, nadie me va a negar, y es una manera de refugiarse, etcétera, etcétera. Toda esa parte creo es cierto, insisto, solo que va a corto plazo a mediano plazo, así que a largo plazo esto, siento, esto va a quedar atrás. Aunque o sea, sabiendo que hoy no es tan fácil que puede haber, como dijo Marco en la mañana, puede ser papa junto con el de la uno de los pocos que levantan la voz en contra de, de ese maltrato masivo que decimos otros refugiados. Que, que defiende a los musulmanes, ah, claro, es que... Además todos nos atacan por ser musulmanes y el papa católico es el único que los defiende. ¿no? <risa> sí, es, es, así está. Bueno, si quieren, ah, yo les si no me ¿no han dicho nada, un dato histórico, en esos días se volvió una fecha, Que el 26, ¿saben? No saben, nada que Ubica se cumple 75 años de la muerte de Viña. Ah, esa parte es muy poco, ¿no? Eh, se fue en septiembre, ¿alguien se cuál la fecha exacta? 24, 26, 25, no o sea, septiembre del Cartel 40, ¿quiere decir, 75 años. No movió en Popú, como saben, no es que ya como paternal, <risa> se ha funcionado. Simplemente le da <risa> gusto con el tiempo calendario? con el tiempo calendario no con el tiempo de reloj Sí, sí, claro, son esas fechas. Entonces, que Entonces, mañana nos vemos. que va a hacer la cena, hasta todos... Yo a hacer una pregunta de... Me hizo acordar de un movimiento que hay que empieza en Perú de niños trabajadores que tienen una, ya tienen una federación de varios países donde se están movilizando desde la década del 70 eh, y le llaman el paradigma del protagonismo infantil porque el objetivo es algo así como una, una especie de formación política del niño trabajador. En Bolivia ya han conseguido que el Estado boliviano tenga en cuenta a los niños cuando eh, se hace la regulación del trabajo. Entonces ellos participan en la elaboración de las normas referidas al trabajo infantil en vez de adherir directamente a la Convención Internacional de los Derechos del Niño es como una... Y, y el gobierno de Bolivia ahora tiene problemas con organismos internacionales por haber... Este, ha eh, adherido a esta posibilidad de que existe el trabajo infantil y por existe esa regulación del trabajo en vez de esta prohibición del trabajo por todo ese movimiento político que empieza en los 70 y que de alguna manera está fundado en esto que vos, esto que vos estás comentando y, y bueno y también sería muy interesante porque a mí me parece que esa es la pregunta que hacen esos niños cuando, por eso ellos dicen, el tema del protagonismo infantil es herederos. ¿Quiénes son los herederos? O sea, ¿qué pasa con el niño que hereda el, el decálogo de deberes del niño occidental eh, normal, integrado? ¿Cuáles son los deberes de ese niño? Consumir. Ese niño no es un, es un sujeto. Como un sujeto su voz no es real, pero es una voz real, es una voz inventada y postada, y tiene como mucho más marcado el destino de la herencia rígida que el otro niño, que es un niño que está en contacto actual ¿sí? o sea, no sé, es una cosa así no, no te <risa> Entonces, si en no momento hay... nos encontramos, ahorita en la cena están todos invitados. Vamos a organizar transporte. Hay ¿no? una camioneta de datos, digan dos o tres coches por particular. Y mañana sigue aquí, transformar y a las 10 otras veces son universidades.